La procuradora fiscal titular de la provincia Duarte, Smiley Rodríguez, al ser cuestionada este lunes en torno al hecho donde resultó herido el fiscal Simeón Reyes, afirmó que realizan las investigaciones correspondientes. Bien, nos encontramos en el desarrollo de lo que es una parte de investigativa de este proceso que apenas inicia, por lo cual, pues obviamente hemos desarrollado algunas diligencias investigativas y estamos en el transcurso de continuar las que se corresponden a este tipo de hechos. Obviamente la investigación apenas inicia como le hemos manifestado. En su momento esas personas serán presentadas a los fines de que se le conozca, se inicie un proceso eh, que luego desarrollará una investigación, obviamente, y nada, que sepan todos